Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix. Me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Y lo prometido, lo que dijimos al principio de este programa, conquistó el corazón de todas las mujeres. Me llamaban de todos lados diciendo yo quiero un intendente así en mi localidad. Vamos a ver si chapeó, yo no sé si chapeó, si dijo la verdad. Está surfeando en este momento la curva más alta del partido de Pinamar con respecto a la pandemia, pero a él le queda tiempo para lavar los platos. ¿Será tan así? Él lava los platos, es el intendente que lava los platos, que ayuda a la mujer en su casa. Yo creo que el jefe de campaña para las próximas elecciones tiene que tener muy presente que esto es público femenino, voto asegurado. Bienvenido el intendente de Pinamar, Martín César, la tarde del magazine. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, bueno, Buenas tardes, Cari. Bueno, cariños a todos los que nos están escuchando. En casa sí tenemos como una división de tareas, obviamente. Ponele eh, comida, trato de cocinar, trato de... O sea, la mayoría de las... Si yo estoy en casa, por ejemplo, este mediodía no, no fui a casa, entonces obviamente no, no, no cocino. Pero si estoy, eh, es más común que cocine que no cocine. Y después el lavado de platos, que para mí además igual, te confieso, es terapia. Digamos, es el momento en el que hago ah, la transición. Eh, a ver, en el laburo además, obvio, arrancas el día con información y demás, pero el momento de la noche es el momento más difícil porque en general, entre comillas, bajás un poco la guardia porque empezás a, re a relajarte porque estás en tu casa, ¿no? Pero también es el momento en el que te pueden entrar, ¿viste? Eh, tenés temas vinculados a robos o no. Eh, sí. Bueno, ayer justo hubo un tema... Eh, con, con, con todo un grupo de chicas y, y, y un tema de la comisaría de la mujer. Entonces, es el momento en el, y capaz justo te agarra después de comer, ¿viste? Entonces, como que necesitas una transición más, porque si no te vas a dormir así, ¿viste? Como erizado. Eh, no, yo te digo que, ojo, porque las palabras no son inocentes, lo que vos decís impacta y mucho y más en un medio nacional, porque yo soy de Buenos Aires, imagínate, todos me estaban llamando, todas las chicas especialmente. Pero esto... Fue polémica, porque hasta tuve que consultar con un médico si te fatigaba lavar los platos. Mirá todo el impacto que causaste. Te doy la derecha, dijo que sí. Porque sí, claro, sí. es puede fatigarme, decía el doctor, porque es un ejercicio que no está acostumbrado a hacer. Así que, dije, entonces, no lavo los platos tan seguido. No, sí, mirá, de hecho, con, yo hice toda una sintomatología leve. Es más, está buenísimo, Cari, que lo hablemos, porque ahora hay un montón de personas que, como yo, Imagínate, bueno. ya tuvimos un, tuvimos un montón de casos en Pinamar y hay un montón de gente que como yo lo, lo circuló o, o lo llevó muy levemente, muy levemente, es más, ayer hablé con un amigo y me dice che, me pasó como a vos, cuando me llega el isopado ya me sentía bien. Eh, ¿Por qué? Porque vos arran, yo arranqué el primer día con un poquito de moco. Por las dudas, mira, de suerte, de suerte, Cari, las 48 horas antes había hecho todo por Zoom, todo por Zoom había hecho, porque la verdad estábamos en fase 5, así que, digamos, tranquilamente podría haber ido, no sé, a un café, o a cualquier lado, ¿no? Entonces, por suerte había estado en Zoom. El miércoles empiezo como que digo, mm, por las dudas me quedo en casa, por las dudas. Para mí era un resfrío absolutamente normal, Es más, me tomo un Tevic Vaporú, dije, oh, no tengo ganas de resfriar, me viste que empieza el frío, no me quiero resfriar, tengo mucho laburo. Me tomo un Tevic Vaporú y va para adelante. Me levanto el jueves, pierdo el olfato pierdo el olfato, Yo dije, no, bueno, ¿cuántas veces, ¿cuántas veces te quedaste en tu vida sin olfato, cari No, re poquitas, solo cuando, bueno, uno tiene un resfrío muy intenso, pero ni a Sí, ahí. pero, pero perder ahí. el olfato, ¿eh? no es eh, sentir poco, es perderse el olfato, eh, sin sí, tener moco en la nariz. Sensación. Es no, muy sen, a mí me pasa, como tengo, tengo el ritual del café toda la mañana, ¿viste? para mí no hay nada más lindo que me despierto, me preparo el café, ¿viste? con el, el olorcito del café, y la verdad que no, no sentí, agarro un squick de los nenes tampoco, limón, nada, vinagre, nada, bueno, el, ya, ya ese día me sentía que me faltaba un poquito el aire, pero nada fuera de lo normal, ya el viernes y el sábado un poco más, eh, yo sentía que no tenía fiebre, pero cuando el médico me toma, me dice, che no, tenés 37 y medio, qué febrícula, no es fiebre, es febrícula, y me dice, y a ver, con el oxímetro pongo el dedo, me dice, che, no, estás con, con baja saturación del sistema respiratorio. Es, es, lo resumo, Cari, para los que nos están mirando, porque es todo nuevo para todos, a mí nunca tal, me había pasado. Tal cual, tal cual. El oxímetro, pones el dedo en un aparatito chiquitito y te salta la, la saturación de la respiración, de la capacidad respiratoria. Lo normal bajo arranca en 93, entre el 93% y 100, bueno, 100% es el óptimo, ¿no? Hasta 93% es lo normal. Bueno, yo estaba en 90. Si hubiera tenido un 1% menos, la orden por protocolo es internarte, porque te puede hacer una neumonitis o una neumonía, si tenés un 1% menos. Por eso, ¿viste? A mí me llamaba la atención, digo, ¿cómo...? Eh, hablaba por ejemplo, además seguía laburando, no metía Zoom, metía charlas con el equipo, indicaciones, charla telefónica, comisario, secretario de seguridad, esto, lo otro, y después de hablar, y encima yo tengo el hábito, hablo y camino. entonces Eso es peor. Entonces está 20 minutos hablando y 40 minutos para recuperar el aire, y además se te acelera el corazón. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que, que si eso mismo le pasa a alguien con un problema respiratorio de base o le agarra con un problema cardíaco de base, se lo lleva puesto, o sea, está en, en, con muchos problemas, ¿por qué? Porque no hay cura encima, Cari, que, esto, que esta es la segunda parte del problema, ¿no? O sea, la primera es, bueno, ¿hasta dónde llegará la intensidad del virus? Por lo que uno ve en la tele, ¿viste? También un poco te sugestionás, como... Eh, sí, muchas ¿no? noticias también, ¿viste? De y, todo tipo. Y, y entonces, bueno, a las 72 horas de que perdí, porque es más, yo arranqué con síntomas el miércoles, el, el olfato lo pierdo el jueves, y Sonia Cole, la directora de atención primaria, me dice, Martín, por las dudas, además que sos el intendente, cuando te vayas a hacer el hisopado, me dice, hagámoslo para que, me dice, si te lo hago ahora, puede dar falso negativo por el desarrollo del virus, hay que esperar 72 horas. Me dice, ¿te parece lo hacemos el sábado? No tengo problema, lo hicimos el sábado. Justo ahí empezó toda la curva de contagios en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces el domingo no me llega el resultado, me llega el lunes. Y cuando me llega el resultado, Cari, yo ya me sentía bien. Ya habían bien. pasado. Ya cinco, te voy a ir a trabajar, ¿trabajar dijiste. ¿Sale? Seis días <risas> que habían pasado, no, por eso el lunes. Entonces, lo, eh, lo, lo informamos. De ahí me quedaban cinco días más para la recuperación. Así que nada, estuve sintiéndome bien en casa hasta el sábado. Y el sábado me dieron el alta de COVID que Lo que te recomiendan más que nada es tratar de quedarte en tu casa por una cuestión de tu propio sistema de salud. Pero el virus ya lo dejas de contagiar. De, de, vos no contagias más el virus una vez que pasaron 10 días desde el primer síntoma. Y después, lo más importante, eh, quedas inmunizado. Después está la discusión de por cuánto tiempo quedas inmunizado, que ahí te tenés que hacer el estudio de anticuerpos. Que eso ahora yo me lo tengo que hacer en tres semanas más o menos, dos semanas y media, para poder ver si puedo donar plasma que es el otro claro. gran tema, ¿no? No cualquiera puede donar plasma, tenés que dejar pasar tres semanas hasta que se reconstituya el sistema inmunológico y, que vos, y, y tenés que ver, los médicos tienen que ver, no uno, si vos tenés la suficiente cantidad de anticuerpos para poder donar plasma. Bueno, lo bueno y lo positivo de todo esto, que la verdad la pandemia te pasó por el cuerpo, ahora podés explicar desde otra manera, vos Totalmente. sos parte de esta pandemia, así que, eh, esto tiene su lado positivo y lo bueno también es que no te dejó secuela Ni te pasó nada grave como para usar un respirador ¿no? Totalmente, y te diría que uno de los grandes aprendizajes también Así como vos lo decías, Cari, al haberlo pasado por el propio cuerpo Te das cuenta también lo que es lo psicológico O sea, la, la susceptibilidad, decís, por ejemplo eh, con, con Caro, la primera traba nos pasaba, ¿no? La primera traba era como, bueno... Eh, y ¿Pero cuándo viene? Le digo, pero caro perdí el olfato, ¿cuántas veces perdí el olfato? Nunca en mi vida perdí el olfato, y tengo fiebre, y me falta el aire, tengo COVID, o sea, el, si el te lo pongo al revés, si el resultado supongamos que diera negativo, que era mi conversación sí. con Sonia también, con la, directora, con la doctora, que es la directora de atención de primaria de la salud, le digo, Sonia, supongamos que me da negativo, ¿vos me dirías que salga a la calle? Me dice, no, no, significa que está mal hecho el, el, el isopado me dice, nada, si tenés toda la sintomatología... Tenés que tenés que, Y para explicarlo, no es que se hace mal el isopado, porque esta también es parte de las conversaciones, ¿no? A veces. El isopado no es que se hace mal, puede que el vi, la muestra no haya recogido una parte de la muestra en donde esté lo suficientemente eh, representado al virus para que lo vuelva detectable. Por eso la muestra, nosotros le decimos positivo o negativo, ¿no? Pero el, pero el resultado del isopado no es positivo o negativo, es detectable o no detectable. Es decir, te pudieron haber hecho el isopado y el virus no es detectable todavía. Entonces estas son las cosas, no en donde por eso uno dice tengo fiebre me voy a hacer el isopado. No, no funciona así. Hay un protocolo justamente pues está el Instituto Nacional Epidemiológico saturado en este momento con un montón de isopados a nivel provincial y nacional. Entonces se esperan 72 horas porque encima te puedes hacer el isopado que si el virus no está lo suficientemente desarrollado. Te va a dar el famoso falso negativo, el falso, dete el falso no detectado virus. Que no te deja en libertad tampoco. Bueno Martín, vamos a hablar de un tema, claro, creo que ni siquiera el ministro de Salud de la provincia, y esto me hago cargo, lo digo yo, si querés te dejo ahí al margen, pisó nuestra tierra, ¿sabe lo que significa para nosotros la temporada?, él dijo que no la íbamos a tener. Salimos todos como diciendo, ¿quién es él para decir una cosa así con toda la fuerza que nosotros le ponemos a la temporada? Martín, difícil es que vos digas que no va a haber temporada, ¿no? Ahí ya me hubiera preocupado. Por eso con muchísima o con la, la más alta elegancia que me salió de adentro, traté de sí, marcar la cancha y, y también mandar un mensaje, Cari, porque... Y más, Ponga. Hice, estuve cinco días dando notas por todo el país, todos los uh -huh. medios nacionales, todos los medios provinciales y locales de algunas ciudades muy estratégicas para nuestra ciudad. Córdoba Capital, Salta Capital, eh, Bahía Blanca, eh, Rosario, Santa Fe, Rafaela, Mendoza Capital, Tucumán, todas, imagínate un mendocino. A ver, estos son los números que además vos los decís afuera de Pinamar y la gente se asusta. ¿Cómo que una casa en Pinamar está tanto? Pero vos hoy tenés casas que se están alquilando en mil dólares en Pinamar. Imagina, uh -huh. que es un montón, ¿no? Es un montonazo de plata. En pesos pero es, es, es la realidad. Están equipadas no está para realidad. alquilarse en mil dólares. Acá en Pinamar la podemos hablar con cierta tranquilidad, porque a, a ningún, o sea, para todos los Pinamarenses también es un montón de plata, pero somos conscientes de que a Pinamar viene un montón de gente con plata. No todo el país entiende esta situación especial de Pinamar, porque no todo el mundo conoce Pinamar. Pero entonces, claro, imagínate un, un mendocino que va a gastar mil dólares en una, en una temporada en el alquiler de una casa, y escucha eso. Hace así. Y eso es un empleado menos, menos cadena de valor, eh, un propietario que dice, ¿para qué voy a mantener la casa? Es un parquero menos, personal doméstico menos, no compra de productos en un almacén. ¿Viste? La, la cadena. Entonces... Para mí había que mandar un mensaje, lo hicimos con la más alta elegancia posible, o la que me salió, que es no polemizar con el ministro, porque entiendo que su primera prioridad debe ser la salud, no el turismo. Es más, me preocuparía que el ministro de Salud de la provincia estuviera preocupado por el turismo, pero ciertamente los que sí nos dedicamos al turismo, como es el caso de nuestra ciudad, o del propio ministro de Turismo de la provincia y de la nación, con quienes la verdad, eh, nos chicanía en el, en el WhatsApp, la verdad, nos hacemos chistes, te diría casi todos los días, eh, mira lo que dijo el tuyo, eh, mira lo que dijo el otro, pero entre nosotros tenemos muy buena onda, la verdad. Y de hecho me agradecieron, me dijeron, che Martín, qué bueno que, que pudiste salir a aclarar que sí hay verano y que también estamos laburando juntos. Me dice, no te lo pedimos, pero la verdad que qué bueno que lo, lo hayas destacado. Porque es un hecho de la realidad, estamos laburando, Cari, vamos a tener verano, después discutiremos qué verano. Pero para los pinamarenses no es una... Perdón, yo entiendo como intendente electo por los pinamarenses que para nosotros no es una opción no tener verano. Después discutiremos el óptimo posible el, eh, a papeles de hoy, ¿no? El, el punto de equilibrio justo entre la actividad económica y, salud, y la salud poblacional y tratar de, digamos, además, eh, es una preocupación, tiene que ser una preocupación de cualquier destino turístico entender que además tiene que ser bioseguro, es decir, que tiene que brindar herramientas de bioseguridad para que, para, primero para la propia población, pero el, el turista tampoco quiere venir a un lugar a contagiarse. Entonces, es, es un punto de equilibrio en donde todos tenemos que en, entender que a todos nos preocupa esto, no es que a los pinamarenses nos preocupa más contagiarnos que alguien que no es pinamarense, a todo el mundo está preocupado por igual. Entonces, en, en nuestra sabiduría estará y en nuestra inteligencia estará como ciudad, junto a las aso aso asociaciones intermedias, fundamentalmente gastronómicos y hoteleros, ¿no? de, de, de Pinamar, de Cari Losten, y Valeria, tratar de encontrar este punto de equilibrio en donde hay un montón para hacer, pero sí nos imaginamos una temporada, Cari. Bueno, tenemos que trabajar en estos protocolos, en cómo va a ser la temporada, eso tenemos tiempo todavía... Y podemos manejarlo, pero que no va a haber, no No, eso no O mira, encima, por <risas> suerte, también me vino, me vino bien, yo en, en la facultad me acuerdo de haber hecho un curso de griego antiguo. O sea, es las palabras que tienen bases, bases del griego antiguo, como protocolo, tiene, sí. que viene de protos, tiene como una carga, ¿no? La, protocolo. Es, es, pero protocolo, <risas> Cari. Es desinfección, distanciamiento y barbijo, digamos. No hay, no hay, eh, o sea, detrás, viste que decimos, ¿habrá, hay protocolo de hotelería? Sí. Te diría que es el mismo que para todos. Te, a ver, cosas que te pueden variar en un hotel, por ejemplo. Si tiene pileta, un protocolo de actuación que se está ensayando es que, por ejemplo, tengas turnos por habitaciones para la pileta. Es decir, que no te convivan todos juntos en una pileta climatizada. Otro, claro, protocolo, no otro protocolo posible, pero que ahora te señalo el absurdo rápido. El desayunador, por ejemplo podría haber un protocolo en hoteles para que la gente desayune en las habitaciones. Ahora, pregunto, si vos podés ir a una cafetería o a un restaurante y compartir... Me escuchaste, me escuchaste, Martín. Pero, me son... escuchaste la radio, porque yo lo escuché que lo dijiste y digo, ¿y si están los bares abiertos? ¿Cuál es la diferencia? Cari, esto... Qué bueno o sea, que no escuchas Radio Mix. Para que lo... Oh, nada, no, Cari una masa. Che, Cari, encima, vos sabés, estas cosas... Como por ejemplo, también me, nos pasará con el baile. El Estado, o sea, a ver, ahí te diría que es menos discutible. En el caso de la hotelería lo señalo como una particularidad, porque nació del protocolo de los propios, o sea, los propios hoteleros propusieron eso. Pero después decís, a ver, no debería ser diferente al de un gastronómico, ¿no? Ahora, el baile, por ejemplo. Supongamos que el intendente de Pinamar y todos los intendentes del universo decimos se prohíbe el baile. Mano en el corazón, Cari. ¿Vos pensás que los jóvenes no se van a juntar a bailar en ningún lugar? Van a, va a ir a bailar a la playa, y los vas a tener que ir a correr. O se van a juntar <risa> a hacer fiestas clandestinas. Sí, y eh, vos no podés eh, entrar a las casas. A nosotros nos pasó eso, este verano, post-Effect of Hessel, ¿te acordás? Todos los igual. Caía la policía y los hacía cerrar a las 2 de la mañana. ¿Qué pasó? me estallan a fiestas clandestinas con problemas de ruidos molestos de los vecinos. Entonces... Estos son los problemas que suenan muy bien en el discurso, pero que no por eso dejan de existir. Y, a, y yo como intendente, más allá, uno puede ser de izquierda, el otro puede ser de derecha, a mí como intendente, más allá de las ideologías que tenga cada vecino, me toca trabajar sobre la realidad, no sobre la teoría. Yo no trabajo sobre la teoría, trabajo sobre la realidad. Entonces, si el riesgo epidemiológico es el baile, el problema que tenemos con la prohibición estatal, en donde podrías tener, un, ahí sí, un protocolo o algunas sugerencias con las cuales poder trabajar, el problema es que eso se te va a ir a las casas. Entonces, hace un, minutos antes de la entrevista con vos, recibí un empresario que, que tiene un negocio acá en Pinamar, muy grande, bueno, la gente de boutique, digamos, tiene un negocio claro, muy grande. Sí, sí. Me manda, y me de manda, la noche, de los chicos, eso. Me mandan una foto, está en Londres, está en Londres la persona. Me mandó una foto de un recital que se hicieron en Londres, donde pusieron como todas... Lo vi, lo vi. Bueno, mira lo que me dice. Pero Martín... explícalo a la gente, porque yo lo vi, pero a la gente sí, que está, te está escuchando. Está buenísimo. Son unas jaulitas, son como unas jaulitas, tenés de madera, eh, otras de metal, según tenés montable, desmontable, tenés un mega escenario, y toda la gente, en vez de estar todos juntos, tipo pogo o en masa, están todos separados como en, en, en casitas delimitadas, eh, con de 2 metros por 2 metros, 3 metros por 3 metros, con un asientito mínimo para poder sentarse o quedar separado con distancia de dos metros entre cada una de estas casitas. Entonces, claro, vos vas con tu propia familia, vas solo, digamos, tenés distintos tamaños, ¿no? Entonces, mira lo que me dice, si te parece que esto está bueno, lo creemos que lo podemos mejorar todavía. Así que, después tenemos propuestas. Autocine, autoteatro... Todo vuelve festivales en el anfiteatro, o sea, todo vuelve repensándolo, ¿no? Repensándolo, por eso, para mí, y de hecho es en lo que estamos trabajando como, como municipio hoy en, eh, en este contexto, en este contexto difícil también, ¿no? Porque la semana pasada nos asustamos todos con el brote de casos, que hoy están, a ver, hoy están controlados, no por nosotros, por los vecinos, fueron los propios vecinos que les cayó la ficha que nos teníamos que cuidar entre todos, nosotros lo propusimos, pero... Si después vos, de esta charla, Cari, te vas a una casa con 20 personas a tomar mate, a mí me excede como intendente. Entonces, por suerte, los pinamarenses fuimos muy responsables en las últimas dos semanas y hoy ves cómo se está desplomando la curva. Ahora, a ver, mérito de los pinamarenses, que esto siga así, será mérito de los pinamarenses y del nivel de responsabilidad que tengamos entre todos. Entonces. La, la realidad es que en, el, en este contexto, desde el Ejecutivo también estamos pensando muy obsesivamente cómo vamos a hacer de, eh, eh, en el mediano plazo para reemplazar las cosas que vamos a estar quitando. Uno, a ver, yo hasta ayer decía mega recitales no, pero bueno, si te hacen un mega recital como este, qué sé yo, me parece Fantástico. que va a, estar, va a estar buenísimo, ¿no? Además algo nuevo, que, a mí me pareció, y es más, cuando lo vi, yo ya vi ahí en donde se hacen los recitales, digo, da el lote tranquilamente para hacerlo, el polideportivo también da para hacerlo, nosotros tenemos lugar para hacerlo. Bueno, y, y vos te pueden... acordarás también cuando tuvimos el Festival de Cine Fantástico y de Terror en el bosque, en esa ah, olla. también, sí. Imagínate cuentos de terror, pelis de terror con unos futra, con una onda, con banditas en vivo. No, me encanta, Martín. Tenemos, tenemos todavía para Detuve trabajar el video. un montón. Detuve el video porque se me estaba cortando mi conexión, Cari. Bueno, está bien. Es, es ver, parte sí. de acostumbrarse, ¿no? <risa> Ahora no, me dejaste. Ver. No. Nadie te ve, no te ven las chicas que te admiran. Mira, qué lástima. Bien, <risa> bueno, Martín, me, me dijo Noé que te tenía que. Yo me quedo con vos hablando toda la tarde, pero viste que te apuran acá en Perú. Bueno, pero hagámoslo semanalmente, hagámoslo semanalmente, porque tengo, tengo una siguiente reunión en cinco minutos, por eso. Perfecto. Lo hacemos, no tengo ningún problema. Quedaron muchos temas en el tintero, como por ejemplo el trabajo tan importante. Cuidarnos significa que haya gente también que pueda salir a trabajar, así que eso me interesa. Estas posibilidades que vos decís me parecen fantásticas, porque más allá de todo lo que estamos diciendo, que es muy importante hablar de la curva, yo digo surfear la curva porque es la sí, manera que... Una ola. No sé una ola, ¿viste? Eh, es nuestro lugar, pero llevar un poquito de, de esperanza, ¿no? Vos, me acuerdo de una conferencia de prensa al principio de marzo, me dijiste, esto va a durar Cari, así en privado va a durar Cari hasta septiembre. Entonces, preparémonos para tener una temporada y poder esto, ¿no? Transformar lo que ya estábamos acostumbrados en algo positivo para todos los pinamarenses. Así que acepto tu invitación, una vez por semana vas a me hacer encanta. columna mix. Hacemos tipo columna mix, <risa> me encanta. Los 15 minutos de la semana, recogen las preguntas y yo además también... Eh... Soy consciente que hablo un montón, así que podemos hacer respuestas más cortitas <risa> Sos vos, Cariño, no soy yo, que no me reten a mí, <risa> Te reten a dos cositas, vos. Dos cositas de la semana. Primero, para mí es un orgullo enorme tener a las Leonas en Pinamar, se armó una discusión. Ah, Después, mira, como, como imagen, no como contraimagen. La, primero, las Leonas en hockey son más que los hombres en fútbol. Pero está esta cosa... ¿Viste? Como de cultura machista, todavía que. Ah, qué. Porque el problema es que son, ¿viste? son mujeres, no, son no es tan importante. Pero son nuestras representantes olímpicas. Los deportistas olímpicos en todo el mundo tienen privilegios. ¿Por qué? Porque representan los mejores valores de un país, los deportistas olímpicos. Y en este caso, los depo nuestras deportistas olímpicas, las leonas, que hayan elegido Pinamar, que generen trabajo, que un hotel pueda tener ingresos, que los Exacto. protocolos de un hotel puedan entrar en marcha. Que, que este equipo elija nuestra ciudad para venir a entrenar, que, que encima es un equipo de elite mundial, o sea, son más que los hombres en fútbol las Leonas en hockey. La verdad que para mí es un honor enorme, y a raíz de esto, en este momento estoy hablando con la gente de River, porque en River están pensando en un escenario A y en un escenario B para su pretemporada. Hay un equipo de primera de volei que está pensando en, en, en, un escena, en, en venir a hacer pretemporada a Pinamar hay otro equipo de fútbol que también está de, que con los mismos colores de River que está pensando en venir a hacer su pretemporada a Pinamar. Entonces, se empezó a generar una movida alrededor de esto, que es donde arrancan varios, la verdad, una vez que pase el, el COVID, nos va a dejar un montón de relaciones, un montón de posicionamiento para la ciudad, y fundamentalmente trabajo, y ese eso, es el, trabajo, es el, Eso, trabajo para, para todos los pinamarenses que es muy importante. ¿eh? Bueno, es, es que eso, es cuenta. impensable, es impensable la conexión, o sea, de, eh, hay un problema en, que, que creo que lo, digamos de a poco los pinamarenses y a, a propósito de las declaraciones del ministro Goyán creo que, que a todos nos cayó un poco la ficha de, de que si seguíamos así hasta estaba en duda el verano entonces es como, bueno, che, dale, activemos porque digamos, en algún no vamos a poder vivir así. Es que no es así. el sur perdió su temporada, por eso el miedo de la gente, no es que era algo tan loco, pero eh, por si eso una sobrepente. ciudad turística lo perdió por eso, eh, que la ciudad esté cerrada atenta contra la generación de puestos de trabajo. Hoy, por suerte, Cari, un dato positivo, en, eh, te diría, debe ser un caso único en la zona, ¿no? pero estamos con un 20% más de construcciones que el año pasado. Mucho, eso es mucho empleo. 20% más de construcciones en Pinamar, en marcha en este momento, que el año pasado. Por una serie de medidas que tomamos hace un tiempo. Entonces, bueno... Yo estoy para ir para adelante, para defender, pero bueno, también invito a los pinavarenses a que se informen a través de medios como el tuyo, Cari, que, que consuman información de, de medios que tienen un prestigio, que tienen una trayectoria, que chequean la información, que la validan como vos, que de última hablan con un profesional para asesorarse, para ver cómo es, y si puede pasar, no pasar, porque todos claro. tenemos la todos tenemos si vos la te puedes fatigar o no te puedes fatigar lavando los bueno, platos. Pero desde cosas tan chiquititas como esa, che, ¿de verdad te podés fatigar lavando los platos con coronavirus? Sí, mirá, la verdad es que te puedes fatigar con coronavirus lavando uh -huh. los platos. Es así, así que bueno, gracias hay a vos, mucho. Kat, y un cariño hay a todos los cinamarenses. Gracias a vos, Martín, por tenerte, hay mucho para hablar. Yo lo único que te pido, y es lo que me llega, No entiendo que no se puede cerrar, que nosotros somos una ciudad turística, pero más controles a la gente que ingresa y que tenga que pasar esos 14 días. Es eso lo Bien. que me llega a mi radio, y te lo transmito a vos, de mis oyentes. ¿sí? No hay control. ningún problema, Cari, un cariño a todos los pinamarenses Un abrazo y vamos para adelante juntos. Vamos para adelante, Bien. hasta la próxima semana en tu columna, Yesa Informa. Pero un placer, hasta luego Cari. Adiós. Hasta luego, gracias. Así pasó el intendente de Pinamar, Martín Chesa, por la tarde del magazine. Quédate conmigo, me quedo con vos hasta las 4 de la tarde. www.mix-magazine.com. Ya ven.